Bueno, pues ya estamos de vuelta en este 8 Magazine, arrancamos otro bloque, como ven, de pie, preámbulo, a una sección que vamos a comenzar con ustedes los lunes, cada 15 días, que nos llena de orgullo y satisfacción, como se suele decir. Y de felicidad, porque es que las flores, tanto a las mujeres como a los hombres, como a cualquier persona, le alegran, le animan, sobre todo ahora que estamos cerca de San Valentín. Y se postulan como una propuesta para regalar en San Valentín, aunque exactamente solo de eso no va a ir esta sección, porque queremos buscar que ustedes mismos se conviertan en creadores. Y ustedes dirán, y como, bueno, es fácil, no se preocupen, no les vamos a pedir que barnicen o que, o que hagan cosas raras que eligen, no, eso se encargan en otros sitios. Aquí vamos a hablar de cosas sencillas, cosas bonitas y cosas sobre todo aromáticas. Y que además hace mucha ilusión regalarlas, aunque sea a nosotros mismos o a las personas a las que queremos, porque cuando está hecho por nuestras propias manos nos gusta mucho más. Inauguramos la sección, por tanto, flores para tu casa, con quien eh, nos es esté la... la con Javier, Javier. Javier Fernández. Javier Fernández de Floristería mayo que está aquí y que según me ha oído decir, no me da sección, ha hecho un gesto. Ya lo he dicho mal. Flores para mi casa. es, no que, es para mí. Es, es que, que no, no son para, para, tú. para tu casa, no. Son para mi casa. Claro. Sí. Es que esto es así, porque como estamos tan acostumbrados a tutearles, pues es que estamos con el tú, pero no. En este caso es que nos tenemos que hacer un poco con el ego. Pero ustedes que lo pueden decir en casa. Sí. Díganlo con nosotras. Flores para mi casa. Venga, todos juntos. Una, dos, sí. Flores, Flores para, para mi casa. casa. Muy bien. Perfecto. Javier, bienvenido a Gracias. tu casa. Muchas gracias. En este Así caso es tu casa, ahora sí que puedo decir tú. Eh, y hoy inauguramos esta sección, Javier, que como decimos, nos va a traerte a este plató cada 15 días exactamente. ¿Para qué? Vamos a explicárselo al público. Yo vengo con mucha ilusión, con mucha ilusión, porque vamos a intentar aquí llevar a, a los hogares, a, a los hombres y mujeres de, de esta ciudad, como con pocos elementos, con cuatro cositas que compremos en, en las tiendas de mayo, por supuesto, y con un poco de maña y de truquillos que le vamos a enseñar y, y con ciertos conocimientos también que les vamos a dar y algunas flores que nos van a, a comprar, vamos a poder hacer unos arreglos muy sencillos, aprovechando también elementos que tengamos en casa, vamos a poder crear, es decir, elementos florales y elementos que tengamos en casa. Que se van a convertir en elementos de decoración. Exactamente. Algo muy sencillo. Y todo ello lo podemos encontrar, como nos decías Javier, en Floristerías Mayo. Eh, por supuesto. Incluso los cursos, que uno ha sido testigo de algunos y de vez en cuando tienen cursos para, si ustedes quieren profundizar en la materia, en lo que les mostremos aquí en la Ocho Salamanca, pueden ir a Floristería Mayo. Unos que también... talleres súper entretenidos, que nos lo pasamos muy, muy, muy bien. La gente sale súper satisfecha de, de, de lo que hacemos allí. ...bueno, pues esta es la carta de presentación... ...no me dirán que no pinta bien esto... ¿eh? pues cada 15 días los lunes aquí lo van a tener... ...en ocho más y ni hoy la temática... ...casi nos la han puesto en bandeja... ...pues sí, flores eh, rojas, Javier... ...estaba claro... ...para empezar la sección... Eh, ...vísperas de... ...de los enamorados... ...teníamos que poner algo para ambientar ese día... ...para que ella o él ambiente... ...ese rincón de la casa... ...o esa cena íntima que vamos a hacer vamos a intentar varios elementos y luego os voy a decir dónde poder colocar todos estos elementos uh -huh. he traído muy poquitos elementos he traído dos violeteros he traído un recipiente alargado que puede ser un plato o, o cualquier otro elemento que tengamos por fuente, casa yo he traído uh -huh. este tipo porque es bueno se llevan están muy de moda he traído unas velas de botón muy bonitas y eh, he traído unos pétalos y he traído un paquetito con un lazo, con unas rosas, ha ido tres. Qué pena, vamos ah, a... que deshaga el paquetito. Claro, eso, que se sí. Bueno, es un paquete tan bonito que da igual que esté hecho deshecho, da lo mismo, está bonito. <risa> y vamos a utilizar todo lo que veis en la mesa, ahora lo vamos a utilizar. Bueno. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Lo ponemos manos a la obra, ¿os parece? Empieza, todo tuyo, Javier. Mirad. Huele muy bien, Javier, nos está sí. viendo un perfume. Qué pena que no estén aquí viéndolo. Mira, vamos a coger... Una, ...un poquito de papel de este... ¿Ah, sí? ...y lo vamos a introducir... ...lo vamos a introducir aquí en el... En el ...empezamos ahorrando desde el principio... ¿Vale? Sí. ...el propio papel del ramo de ...le el... he visto vamos, cortarlo y he dicho... Ah, ...se va a deshacer vamos el papel... A, ...vamos a hacer un traspase de agua... ...aquí directamente lo vamos a echar de momento todo... Ay, qué bonito... ...fijaros el papel lo que nos hace ahora... ...y ahora vamos a poner otro par de tiras... ...que las vamos a poner en este otro lado... Le da otro toque, ¿eh? ¿Vale? Uh -huh. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentarlo meter un Como ves, que queda, de momento está siendo. Sencillo. Quedan a dos alturas diferentes se, que salen es barato, porque de momento llevamos agua, un violetero y papel de este regalo que cuando abrimos el regalo nos sabemos que hacer con él. Vale. A dos alturas diferentes hemos puesto. ¿Vale? Pues ahora vamos a colocar unos elementos de florales, unos verdes, y vamos a empezar a construir estos dos. ¿Esto dónde lo vamos a poner? Pues lo vamos a poner en esa mesa de donde vamos a celebrar nuestra cena íntima con nuestra pareja. Imagínate, Ana, el entrar por la puerta de casa y e encontrarte una mesa así decorada. Es el, el sueño de cualquier. iba a decir cualquier mujer, pero cualquier. No, no, no. A los pues hombres también les gustan mucho las flores, ¿eh? Como que mucho, no mucho, mucho. Tenemos tanto o más clientes hombres que mujeres. Ah, y como vaya acompañado, una cenita que te has currado ahí, no te digo yo. Fijaros lo que he hecho. Lo vale. primero que he, he colocado. Son eh, los dos elementos florales, los he colocado igual a dos alturas, igual que hemos colocado los papeles, hemos colocado los elementos verdes a dos alturas igual, siempre, no sé si os habéis fijado, pero cuando he hecho el corte de, de las rosas lo he hecho siempre al 10 vale uh -huh. esto es importante que lo tengamos en cuenta siempre vamos a hacer el corte al 10 con unas tijeras para o con la durabilidad navaja. de la flor o para otra cosa. porque al tener más superficie de absorción pero bueno eso es casi de otro día Be bueno no, no nos adelantamos no, pero bueno de momento que con que dejamos la intriga para que sigan todas sí. las secciones Eso es. <risa> porque vamos a ir tratando tema a tema todos los días para ir cogiendo un poquitín de de experiencia en el sí, sector sí. exacto. ¿qué le estamos añadiendo Javier ahora? ¿Qué es lo que hemos utilizado? Rosas, el material verde es eucalipto ¿Ah? y el material que estoy utilizando ahora es se llama beargras Beargrass. hay otro muy parecido también por ir familiarizándonos que se llama estilgras, es muy parecido pero es más alto y con más fuerza como veis creamos un poquitín de vale dos elementos preciosos vamos a coger un lacito también el lazo que venía en el paquete de flores aquí Porque hemos dicho que aprovechamos todo, como el, todo barato económico todo, todo todo no se nos ha quedado absolutamente nada sin colocar Me hace mucha gracia, Javier, cómo has jugado con lo de las dos alturas, porque yo a mí esto me dices es que lo hago en mi casa y me mato por eh, cortar las flores exactamente con la misma medida. Yo como que tiendo a, a la igualdad y en cambio hay que jugar con alturas y con la verticalidad, por lo que veo, ¿no? En sí. esto de las composiciones. Eh, has empleado una palabra que a mí me encanta, jugar. Eso es lo que vamos a hacer estos días. Y sin ningún miedo, yo en mis talleres se lo decía a mis clientes, vamos a mis clientes, a mis clientes, a mis amigos y a mis alumnos, que, que lo que íbamos a hacer es jugar, que en ningún momento tuvieran miedo de, de, de, de partir una flor, de romperla, que siempre luego nos va a servir para otra cosa, ¿vale? Que todo tiene su utilidad. Exactamente. Vamos a retirar esto de aquí. ¿Esta sería la primera composición? Sí, Javier, eh, exactamente. Acabada. Impresionante. Vamos, vamos a ponerlo esto luego dónde? Pues en ah, dos sí. mesillas de noche ah. para decorar nuestra mesa, ¿vale? Entonces si lo vamos a decorar nuestra mesa ya hacemos que esto quede muy Entrelazado. entrelazados, como tienen que quedar al final esa noche, Qué bonito. ¿vale? Además para no la, la pareja, las eh, dos tiempos. exactamente, provocando desde el principio porque es un día muy provocativo. Vale, vamos a cambiar esto, Javier, te lo voy a cambiar de esquinita, porque así vale. en casa ven bien lo que vas a hacer ahora. Bueno, pues ahora cualquier fuente que tengamos en casa, hemos dicho alargada, pues vamos a crear otro ambiente. Puede ser también para decorar la, esa mesa, para acompañarlo, luego veremos cómo. Vale, otra opción. Otra opción. Vamos a colocar una serie de pétalos encima. Algo muy sencillo, esto lo vendemos en bolsas, en bolsas tal como las veis, las vendemos en las tiendas. O sea ¿vale? que ahorráis hasta el trabajo de deshojar la rosa. Sí, sí, sí, nosotros le damos ya todo hecho, ¿veis? Si queremos las colocamos un poco para que esté la zona bonita de la rosa hacia arriba, un poquitín. Y vamos a colocar tres rosas, uy, vamos a colocar algún pétalo más, para que no se nos hunda. Que no digan que racaneamos, ni que somos escasos. Aquí claro. las cosas pueden ser todo lo espléndidas que quedamos. Es como para ¿cómo? eso, miren la bolsa tan generosa. Como un colchón de pétalos. Sí. Exacto. Me, me recuerda a cierta película. <risa> Qué bonita. American Beauty. Imagínense ese plano de la chica con esa lluvia de pétalos. Quienes bueno, en pues, parecer como ella, pues aquí lo tiene Y luego vamos a colocar tres pétalos encima, digo, tres velas encima. Y con ello tenemos... Con dos rosas, un paquetito de pétalos y poco más, dos violeteros que tenemos por casa, el embalaje que teníamos. Hemos creado un ambiente para esa noche que me parece a mí perfecto. Nos va a servir para la cena, nos va a servir para el baño, nos va a servir para adornar el baño, por ejemplo, con las velas. Caballera. Nos va a servir para la mañana siguiente para llevarle el desayuno a la cama a nuestra pareja con uno de estos elementos. Nos va a servir sí, sí. para el plato. <risa> También. También. Vamos a, a recomponerlo todo para que ustedes lo vean bien. Ponemos aquí esto, ponemos aquí detrás lo otro. Ay, para hacer como un bodegón final. Incluso Para despedir si a queremos, Javier, custodiado por. La esos. cena la podemos hacer así dejando las rosas en el medio. ¿Os Percioso? ha gustado? Nos ha encantado. Esto promete mucho. No sabes que sí? tú lo que nos alegramos de tenerte aquí, porque nos vas a ayudar a ser mejores decoradoras. Hoy habéis estado muy paradas. Yo quería que otro día a lo mejor me ayudáis un poco. Uy. ¿Y quieréis vosotros algo también? Tú nos lo dices que nos ponemos aquí. Bueno, yo mira, yo hasta, estaba remangada. O sea, que es que yo me, me lo remango, pero vamos. Bueno, pues traigo no hasta re... unos mandilos un día y, y nos ponemos a trabajar todos. ¡Uy! Perfecto. Venga. Queda grabado. hay trato. Hay Muchas trato. gracias. Pues esta es solo un aperitivo de lo que va a ser para ustedes flores para mi casa. Ya saben, aquí para mí, mi, mi. Que lo importante es tenerlas bien para, para ustedes. Muchísimas gracias, Javier, y hasta, gracias para, hasta dentro de 15 días, que ya estamos empezando a contar los ¿no? Venga, empezar a contar porque. <ríe> Exactamente, va a ser muy porque va a ser duro no estar sin Javier durante este tiempo. Bueno, eh, ustedes ya saben dónde tienen que venir, al magazine dentro de 15 días para conocer más datos de eh, los que nos va a contar Javier, que son muy interesantes.